Bien, gracias, amados Yerjan y Carolina. Señores, en el día de ayer, de, eh, en un acto, eh, en el último adiós de la madre del presidente Leonel Fernández, y hay que decir que la solidaridad se expresó de todos los sectores de la vida nacional y pueblo llano a la familia Fernández, eh, reina, sobre todo eh, emotivas palabras de, del hijo que pierde a su madre, el presidente Fernández, que uno está acostumbrado a verlo eh, en su retórica, en su comportamiento como ciudadano, como presidente, como político, pero nunca faltó el ingrediente de dar a conocer los afectos, respeto y cuidado que este hijo le tenía a doña Yolanda, a su madre. Y creo, como puse en un mensaje, que doña, doña Yolanda disfrutó de lo que cosechó en tener un hijo que se superó y superó a todos sus compañeros en un momento determinado y que su familia pudo disfrutar de los éxitos del doctor Leonel Fernández, que ayer entre sollozos ver al líder político dar esas palabras y, y no poder sostenerlas entre llantos, es verdaderamente un acto normal de, de humanos y que se dieran cita incluso quienes en el momento político se hayan visto tan enfrentado, eh, baja un poco la frecuencia y, la, y las demás informaciones que he podido ver que han criticado al expresidente Danilo Medina, en la cual yo digo públicamente que no me sumo a denigrar ni a, de, ni, a, ni, a, ni a expresarme peyorativamente de por qué entró en la parte de atrás. Por múltiples razones, la multitud, la que sé yo, pero no creo que sea de momento oportuno en un momento de este tipo de actos que era de dar condolencias, criticar a nadie. Y yo prefiero conservar lo que allí y en lo que yo he llamado que la COVID-19 ha cambiado los rituales de, de llorar nuestros muertos. Muchas familias no han tenido la oportunidad de llorar ni de velar de un día para otro a sus muertos, a sus seres queridos. Y simplemente salud pública se lo llevó y lo sacó del hospital y lo enterraron. Eso duele. Eso duele cuando yo tuve que que enterrar a mi padre a las 4 de la tarde, apenas horas de su muerte. Y fuimos seis personas, o siete, entre mis hermanos Irka y Barionet, y Quime Joa y, su, y mi sobrino Quime Luis. Y, y recuerdo a mi primo Luis Rodríguez también, que se presentó a darle la despedida a su tío. Eso duele. Pero ayer fue un acto muy emotivo y una despedida a la altura de un hijo que supo respetar y una madre que supo dar ahí las palabras de Leonel Fernández un minutito solamente para despedir los restos mortales de nuestra madre doña Yolanda Reina durante dos días consecutivos multitudes desfilaron por ante su cuerpo sin vida representantes de los distintos sectores de la vida nacional los sectores más encumbrados en el orden político de la vida nacional cómo crear mejores condiciones para toda su familia no solamente sus hijos sino también sus padres su hermana sus sobrinos Concibió la vida en función de una amplia familia por la que se sintió obligada moralmente a contribuir para su bienestar. Y lo hizo en condiciones muy difíciles, en medio de grandes obstáculos y de adversidades. Emigró hacia los Estados Unidos y estando sola allá... Ten... Bueno... No por el tiempo, pero pásalas a su alma, a doña Yolanda. Yolanda Reina, madre del presidente Fernández, y que ayer se le diera santa sepultura. Inmediatamente quiero darle continuidad al tema de Haití, para que veamos los peligros que se ciernen sobre Haití y sobre República Dominicana, que ayer se le daban entonces sepultura o los honores al malogrado presidente y usted sabe qué sucedió allí empezaron la revuelta por justicia y atentaron contra la vida del jefe policial que salió ileso pero también tengo el reporte de Instagram de que el equipo de Roberto Cavada también fue atacado como dominicanos causante de la muerte del del presidente. Esas son cosas de odio que no se pueden tolerar y que no debiéramos los pueblos inmiscuirnos ni enfrentarnos. Pero República Dominicana sí tiene el, el, el la oportunidad de mediar y corregir que en esta fase de la vida nacional y del gobierno de Luis Abinader no pierda un segundo en vigilar la frontera e y también vigilar lo que yo llamo la política exterior dominicana Poco importa ahora mismo lo que piensen algunos Lo que debemos es de emplearnos a gobernar Y que la política exterior dominicana Defina claramente los intereses nacionales como dominicanos Respetando los intereses haitianos como haitianos en su territorio Eso es lo que yo propongo y le advierto y le pido a la, al Estado dominicano que actúe como un verdadero Estado y que no permita que se le trate o que se nos trate como colonia. Bien. Porque nosotros tenemos propias, nuestra propia identidad. Bien, gracias, Francis. Muchas gracias, gracias, señores. El tema de a todos. Carolina, el lunes yo traigo el Señores, temita, porque ese va a ser un gran debate que quieren ahora cambiar el lenguaje. Antes de terminar, vamos a una llamada telefónica, la última, por supuesto. Sí. De sí. la semana, incluso. Buenos Adelante. Días. Buenos días. Sí, díganos. Es para felicitarlo a ustedes con el motivo de ya del padre de Domingo, ya que mañana no hay programa. Ya hay lunes Ah, muchas, de... gracias. Ay, gracias. Ay, muchas gracias. Y sí. a los tres lo felicita también Hilda, que es una fiel oyente de su programa, que no se para de la silla hasta Mucha, que no se termina. Muchas gracias, muchas gracias. gracias muchas gracias. Muchas gracias. Y que la parte bien.